Vamos a ir con la charla de, de, de ben, ¿no? Iván Navas, de DoFinder. Eh, Iván bueno, tiene experiencia de muchos años en, en ventas y en marketing y como decía Miguel, él mismo con su mecanismo ha sido capaz de, de desarrollar un, pues un, un proceso de venta en SaaS para, para B2B que, que bueno, que, que yo creo que nos, nos va a ayudar a muchos para coger ideas y poder aplicar a nuestro llegado al caso. La verdad es que lo llevan haciendo muy bien ya bastantes años aquí en España y, y es uno de los mejores y de los poquitos ejemplos que tenemos de cómo vender bien SaaS en, en B2B. Así que nos cuentas tú ahora, Ahí ya tienes el, el micrófono y el mando para pasar hasta aquí. Hola, buenas a todos. ¿Me oís? Sí, bueno, lo primero, agradecer a Frankie y a, y a Corti que me hayan invitado, porque yo me habían pedido ya hace tiempo que hablase sobre temas relacionados con mi producto. Y me, bueno, sí, pasamos a contar la historia, pero realmente a mí lo que más me gusta de la experiencia de Miendo Finder es esta parte, es la de cómo hemos conseguido, de, desde nada, vender, al final, porque yo soy comercial. Desde hace 15 o 20 años he sido comercial y es lo que me gusta y al final lo que hemos hecho ha sido juntarnos un programador que es muy bueno, y un comercial que soy yo, y hemos sacado adelante esto, ¿no? Entonces, eh, podríamos hablar de SaaS, o probablemente podríamos hablar de otras cosas, ¿no? Pero el SaaS tiene una ventaja, y es que da mucha más pasta que otras cosas, ¿no? Y por eso me he quedado aquí. Entonces, eh, lo que os voy a contar es muy tradicional, o sea, no penséis que os voy a contar estrategias de marketing online súper chulas, porque yo no tengo ni idea de marketing online. Entonces, eh, básicamente os voy a contar mi experiencia en Finder para quien no sepa lo que es, que seréis muchos pues no somos tan, tan famosos, es un, es un motor de búsqueda y una tecnología de búsqueda interna para sitios web, que fundamentalmente utilizan e-commerce. O sea, nosotros el 99% probablemente de nuestros clientes son e-commerce que cuando entras buscas en su, en su buscador, la tecnología de búsqueda es nuestra, ¿no? nosotros presentamos los resultados. Entonces, a partir de ahí, eh, bueno, algunas cosas que yo he podido ver a lo, a lo largo de estos cuatro años, el primer cliente es de diciembre de 2011, ¿no? en estos casi cuatro, cuatro años y medio ya, es que, eh, y esto, esto sí que es importante, nosotros desde un principio, antes lo han dicho, pero es cierto, desde un principio, eh, bueno, antes de montarlo, nos fuimos a Estados Unidos, en concreto mi socio, eh, se fue a Estados Unidos y tuvimos muy claro cuál era el modelo a seguir, es decir, queríamos que fuera una herramienta, pues bueno, alguna de estas cosas, que fuera una tecnología, yo hablo de que Internet te permite que cualquier tecnología pueda estar al alcance de cualquiera, antes, hace 20 años, ¿quién tenía un CRM? Los grandes, ¿no? Los grandes que compraban Microsoft o compraban Oracle, ¿no? Y hoy en día, después de, de Salesforce, ¿no? Que fue, fue el primero, cualquiera prácticamente puede tener un CRM. Entonces, que la tecnología pudiera estar al alcance de todos, luego que se pueda probar, antes también lo decían, pero es muy importante, que no hay ataduras, no hay. Es decir, tú lo pruebas, si te gusta lo compras, lo pagas mensualmente o anualmente, te puedes dar de baja, esa es sencillo, ¿no? El, y, y tienes que demostrar continuamente que es rentable, ¿no? Porque si no, el cliente rápidamente te va a tachar, ¿no? Y luego una cosa fundamental que es el sin programadores, ¿no? Que es, para mí, es la clave del éxito en una herramienta, en la, en la mi herramienta de esas es tecnológica, 100% tecnológica. Entonces, si tú le das a uno de marketing la posibilidad de tener un buscador bueno sin haber tenido que hablar con el programador, porque la instalación es muy fácil, la puedo hacer él y tal, eh, la, pos, la probabilidad de que te la compre o de que al menos lo pruebe es súper alta. Luego, si no van bien los ratios, pues no te lo compran, pero lo normal es que la pruebe. Antes decía una cosa a Miguel, que decía el usuario, es tonto, bueno, es lento. Eh, en el B2B decía, seguramente no es así, no, es peor, porque es un lento con, con nómina. O sea, y es verdad, porque al final somos los mismos. ¿no? Y una cosa que yo, por ejemplo, me da cuenta, yo me acuerdo al principio, o sea, a lo mejor me alargo, tú me haces así, si me alargo, eh, me acuerdo que Enrique, que es mi socio, me, le dije... Había que hacer un feed de datos. Y yo le dije, Enrique, esto es muy difícil. Y me dijo, no, esto lo hace cualquier programador que hace un feed de datos. ¿En cuanto En media hora. O sea, esto es imposible que no lo sepa hacer un programador. El 70% de los clientes no son capaces de hacer un feed de datos a priori. Luego tardan su tiempo, ¿no? Es decir, tiene que ser súper sencillo y, y decía Miguel, no enmierdar a nadie, ¿no? Porque los de marketing normalmente odiamos a los, de, a los, de, a los programadores. Entonces, algunas de las cosas importantes en el tema del sas o a las preguntas a las que yo me tuve que enfrentar, ¿venta online o venta offline? Eh, yo sabía de venta offline, eh, había trabajado en temas comerciales en, en, en sectores muy tradicionales. Eh, ahora hemos comenzado un poco la, la venta online. Desde el principio a mí me han machacado, eh, mucha gente de nuestro sector, ¿no? La venta online, estás perdiendo negocio, tal y cual. Cuando hemos invertido en eso, eh, con gente que suponía que sabía más que nosotros, los resultados de momento no han sido buenos. ¿Por qué? Porque al final en una empresa quieren tener a un tío detrás, que le llames. Luego el SaaS, eh, al menos en nuestro caso, te permite hacer eso y más. O sea, el coste de adquisición puede ser prácticamente el que quieras. ¿no? Depende luego de, de si tu producto es bueno y te lo van a pagar durante muchos meses o años. Pero nosotros hemos focalizado nuestra venta al, al offline. Ahora os enseño algunos datos de cómo han evolucionado estos años y cómo lo hemos hecho esa parte offline. Luego, esto es muy importante, ¿quién debe ser el primero en vender? Eh, yo me he encontrado, muchas empresas como la nuestra, que los dos socios, tres, los que sean fundadores, son programadores. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, de hecho, mi socio, me acuerdo que al principio decía, no, esto se va a vender online, esto se va a vender online. Y bueno, decía, bueno, pues entonces yo no, no cuentes conmigo, pero eh, los programadores, el problema que tienen es que creen que el valor está en la herramienta, que lo tiene en una segunda parte, es decir, cuando una vez que te la han comprado, que perduren el tiempo, pero hay que venderla. Entonces, en ese sentido, eh, cuando son dos programadores... A ver, no, no digo que sea siempre así, pero yo digo que es lo que me he encontrado de verdad. Y que yo creo que es parte del de que nos ha ido bien. Eh, uno de los socios tiene que coger, uno de los, funda, los fundadores tiene que coger y liarse a vender. Y liarse a vender de tal manera que el siguiente que venda pueda hacerlo. Es decir, no vale que tú como conoces a esta, a este y a este, se lo vendes, porque el que viene detrás y le tienes que pagar un sueldo, no no, no, no a esos tres, ¿no? Entonces, él, él, él tiene que entender... Si hay unas métricas que son escalables y se repiten los... Claro que va a vender más seguramente el que viene detrás, pero también cuentas con ello, ¿no? Entonces, una cosa que yo me doy cuenta, casos, ¿no? No, yo he contratado a un tío, le he pagado 70.000 pavos o 100.000 pavos, pero es que es muy buen comercial, ya, pero es que no, no es el fundador. Este hombre va a sacarte el dinero que pueda en el tiempo que esté aquí. O sea, que es, de verdad que es diferente, ¿no? Entonces, por ahí yo siempre recomiendo que uno de los fundadores... Eh, se ponga a vender y coge el teléfono, es duro, ¿no? pero, pero utilice el teléfono, llame mucho, mucho, mucho eh, y a partir de ahí, porque el comercial que contrates te va a engañar sí o sí, lo va a intentar por lo menos. no Tú a ti mismo es absurdo que te engañes. Luego, que el modelo de ventas eh, es escalable y luego el competir vendiendo. Esto lo puse ayer por la noche porque eh, nosotros tenemos competencia, no mucha, también parte de, de que nos ha ido bien yo creo que está ahí. Eh, bueno, ahora ya sí que tenemos más, pero vamos, tenemos competencia sobre todo alemana, eh, tenemos competencia, bueno, Google Commerce Search, lo montaron y lo cerraron, yo creo que cuando nos vieron que, que apretábamos, el, el, el, es verdad, ¿eh? yo te digo, claro, para pa comprarnos luego, yo creo que era, para comprarnos. Entonces, el, el, el, entonces, yo siempre he pensado, y nosotros no tenemos, nosotros no tenemos financiación de ningún tipo, o sea, nosotros nos juntamos, no cobramos durante un tiempo, lo de siempre, no pero intentamos buscar financiación eh, al poco tiempo dijimos que eso, la financiación no era para nosotros, ¿no? Que no, no le iban a, a colocar seguro. Y, y yo pensaba, ¿por qué a nosotros? Nos puede estar yendo mejor que empresas alemanas con mucha más pasta, ¿no? Tal, qué? Y luego me he dado cuenta de que nuestro modelo de venta es totalmente diferente al suyo. Entonces, eh, coño, es que es una ventaja competitiva, porque si ellos están con mucho dinero, a lo mejor haciendo mucha publicidad, tal cual, no son capaces de llamar a 10.000 e-commerce para vender, para comunicar, ni siquiera vender para comunicar la aplicación, yo sí lo estoy haciendo. Entonces, por ahí tengo una ventaja competitiva con, con ellos. Entonces, eh, porque mi tecnología seguramente no sea mejor, o si sea, es que, de verdad, eh, para mí eh, es fundamental. Eh, luego, la evolución de esas. Bueno, estos son datos nuestros. Eh, pues esto, por ejemplo, esto lo cogí de una, de, de Recurly, que es una herramienta de cobro que utilizamos para tarjeta. ¿no? entonces tenemos como Miguel tenemos, no fue un pagar por domiciliación transferencia, tarjeta, Paypal, esto es de tarjeta, ¿no? Entonces, está la evolución de la empresa. Pues, eh, una de las razones, bueno, un país es bastante estable, bueno, aquí se ha, o sea, está bien, ¿no? El, este último año, ¿no? El, Bueno, estos últimos prácticamente meses, ¿no? El, Sí, de enero a, a mayo ha crecido más. En este punto, septiembre de 2014, es donde abrimos mercados, donde contratamos más gente, abrimos mercados, eh, Alemania, Francia, Italia, ya bien, con, invirtiendo bien y tal. Pero como veis es bastante, bastante normal la, la gráfica. Mientras vaya así, no hay que preocuparse, al menos es mi opinión. ¿eh? Yo no soy, como no soy ni ingeniero ni tal, pues yo mira, yo veo esto y ya me quedo de momento me quedo contento. Luego, evolución de planes. Ah, esto sí que es importante. Yo cuando estuvimos buscando financiación, nos sentamos con unos y nos dijo chico, que además es amigo mío y le algo de locura, pero... Me dijo, oye, lo que tienes que hacer es ir a cuatro grandes, venderlo, conseguir pasta para luego tal. Y yo me acuerdo de repente que le dije, no, no. Dije, lo que tengo que ir es a 20 pequeños y venderlo a 20 pequeños, porque yo tengo una herramienta para pequeños. ¿no? Lo que os decía antes, no el, la, la tecnología al alcance de todo el mundo. Porque al final te puede funcionar en el grande. En el grande es muy fácil que te funcione algo. Tan sencillo como llevarla a comer mucho y caerle bien. De verdad, ¿eh? eso ocurre. O sea, yo he estado muchos años vendiendo a grandes. Me bajan los pantalones y, y, ya, y ya. Es verdad, es que es así. Entonces, el pequeño, ¿no? El pequeño que se gasta 49 euros, que es este plan, ¿no? Ese es un plan más o menos intermedio, el, el, la, la esta que se dispara, es un tío que no nos conoce, que evidentemente no tiene ningún tipo de, ¿cómo decir?, de, de, de, de, de, de fidelidad, ¿no?, contigo. O sea, al final, él tiene que ver que es rentable, ¿no? Entonces, al final, una gráfica de este tipo, más o menos te dice que lo estás haciendo bien y que los precios pueden estar siendo más o menos adecuados, ¿no? Aunque los precios es, es estoy de acuerdo con Miguel... Es hacer así, probar y a partir de ahí eh, intentar sacar lo que, lo que puedas, ¿no? Luego, eh, con, ya con respecto al modelo de ventas, ¿no? Más, más... nosotros qué usamos? Desde un principio hemos usado sobre todo los dos primeros. El teléfono. El teléfono de verdad que es una cosa que a nadie le gusta o prácticamente a nadie le gusta. A mí me gustaba. O me gusta, pero yo no lo hago. Pero el, el tema del teléfono, es decir, que los comerciales... Yo tengo una base de datos y ahora lo hago con lo segundo... La base de datos es importante. El, el, el, empezamos a hacer esto, ¿no? Edufinder. Y yo realmente trabajaba en mercados tradicionales que ibas a kifax y comprabas una base de datos, a Sober, y comprabas una base de datos y te ponías a llamar. Del mundo de Internet no existen bases de datos. O sea, tú, tú dices, una base de datos de e-commerce no existe. ¿Por qué? Porque la que tiene la tienda está en el CNAE de tienda de policultura, no de e-commerce o de venta a distancia. Entonces, no existía. Entonces, nosotros, donde hemos invertido un montón de tiempo y de dinero, ha sido en la, en, en, una constru, en la construcción de una base de datos. Pues lo que decía antes de ventaja competitiva vendiendo, pues el tener una buena base de datos, ¿no? darte cuenta y a partir de ahí poder atacar. Entonces lo que hacemos es básicamente, la gente hace llamadas, sin ser un call center, porque tampoco... pero hace llamadas para comunicar a los clientes que existe esto, que lo pueden probar gratis, que, lo hacen muy, que es muy fácil y luego al mes pueden decidir si lo compran o no dependiendo del número de búsquedas, en este caso que es nuestro, nuestro baremo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, después del alta, nosotros tenemos muy medidos los ratios, pues para que os hagáis una idea, de los que se dan de alta, el 80% lo prueba, pasa el proceso de instalación, y de los que lo prueban, el 80% lo compra. Básicamente esos son los datos que manejamos nosotros, ¿no? Dependiendo del país, por ejemplo, el alemán, el, que el, el alemán es el 100%, o sea, el alemán es el que lo, el que se da de alta es para probarlo, y el que se lo prueba para comprarlo, o sea, pero al final es una media, y el italiano es todo lo contrario. El, por, por decir, entonces eh, luego en un principio fuimos a ferias las ferias nos daban bastante negocio porque siempre conseguíamos yo que sé, a lo mejor 10, 15 clientes y al principio sobre todo estaba muy bien porque generabas volumen, generabas dinero generabas tesorería para pagar las nóminas a día de hoy, a cuatro años vista las ferias ya no son rentables tanto desde un punto de vista económico como de branding, esto es una cosa que yo nunca pensé que le iba a decir, pero ahora pero realmente ocurre, o sea, ahora mismo a mí me ...económicamente no me merecería la pena que tres franceses se vayan a, Fra a París ahora en septiembre a vender... ...porque el tiempo, no el gasto ya tanto, sino el tiempo, eh, es que estarían, venderían más si se quedaran en la oficina esos cuatro días... ...bueno, también es que nosotros cuando hay de lunes a viernes, para un poco relajarnos y tal... ...entonces ellos esa semana venderían más si estuvieran en la oficina... ...entonces ya lo hacemos más un poco a nivel de branding... ...oye, pues mira, ya que los propios clientes vayan a verlos, que nos pregunten y tal... Dado que estamos solo, nosotros estamos solo aquí en Madrid, ¿eh? en las oficinas de Madrid no tenemos gente fuera de España. Eh, y luego el tema online, esto es curioso porque nunca hemos dedicado tiempo, ni, ni, o sea, dinero sí, pero no, no hemos sido capaces nunca de dar con la clave. Pero hace poco, porque es una espina de todo clavada, ¿no? y hace poco, mire, y el año pasado tuvimos, o sea, tenemos, hace un mes lo mire, noventa y tantos clientes que se dieron, que son clientes de 2015, online. Que yo digo, pues imagino que hay gente que habla con alguien. Eso nunca sabe bien de dónde viene, porque puede ser de una feria que te ha visto, lo ha apuntado y luego se ha dado de alta, pero tú no la has contactado con él. Pero bueno, ahí sí reconozco que en el online podríamos hacer algo más, no sé el qué. Pero bueno, tampoco quiero perder la cabeza yo, porque ya bastante... Luego tenemos aquí KPIs comerciales y objetivos. Vale, esto es importante. Y luego retribución de comerciales. Lo mezclo un poco, porque sí me parece in interesante. El comercial es un perfil, pues como el programador es un perfil, pero es como muy muy curioso, ¿no? Por ejemplo, nosotros eh, a los comerciales a nivel de retribución, al menos un 30% de su salario, al menos, eh, tiene que ser en, en variable, pero acompañar unos objetivos muy, muy conseguibles. En el SaaS, casi da igual que vendan, bueno, esto como está aquí el comercial, no es así tanto, pero casi da igual vender 10 que 15. O sea, el problema no es ese, el problema es ir creciendo, ¿no? Y que esos 10 se mantengan por mucho tiempo. Entonces, es mejor al comercial poner los objetivos de 10, que lo consiga y que gane un dinero, da igual lo que ganes, es que tú vas a ganar más, la empresa va a ganar más porque son todos los meses. Y a partir de ahí, eh, que él esté motivado y que la empresa vaya creciendo, ¿no? Porque si no luego, yo, yo soy de poner objetivos muy, muy conseguibles, pues si no la gente se quema, se va, y en nuestro caso, por ejemplo, que más de la mitad de la plantilla son extranjeros, búscate tú luego a un alemán en Madrid, quiera trabajar por un sueldo no muy alto y comercial, ¿no? Es muy complicado. Entonces yo, al final, digo pues, que estén contentos... ...que a la empresa le funcionen los números. Eso está relacionado con que no tenemos inversión. Entonces yo no tengo ningún tipo de presión a la hora de, de, de poner más que pagar las nóminas a final de mes. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, los objetivos son muy, muy bajos... Y, a, ...y lo que sí les pido son los KPIs comerciales, que básicamente son... Pues, ...número de altas, son llamadas, altas, pruebas... Y, y ventas, ¿no? porque ni siquiera las bajas están bueno, tenemos medidas, pero no es una cosa que nos está afectando nos está afectando mucho por ejemplo, es importante en la parte de los objetivos que ellos tienen los objetivos individuales por venta, pero unos objetivos grupales por crecimiento de la empresa ¿eso a qué les ayuda? Coño, si la empresa va bien, eh, a todos nos va bien pero tú puedes vender mucho, pero la empresa va mal porque hay muchas bajas o porque hay alguno más baguete, pues eso se, se un poco se equilibra ¿no? y de momento nos va bastante bien bueno, no, no, o sea, tendrían mil cosas más que contaros, sea, porque de hecho, pero bueno, sobre todo si tenéis alguna duda, me la preguntáis de lo que desde dé la gana, ¿eh? ¿De cuánto les pago? Lo, lo digo, ¿de cuánto tal? Lo, lo, o sea, de verdad, hacer cualquier cosa, porque a mí esto me apasiona, ¿eh? Toda este, esta experiencia de cuatro años en, en, en DoFinder, a mí me apasiona. De hecho, casi me atrevo a decir que ahora ya me aburre DoFinder, porque lo que estoy deseando es hacer otra cosa y volver a montar un equipo, volver a empezar a llamar de nuevo, volver a hacer un poco lo, lo mismo, ¿no? si tenéis alguna duda pues lo que lo que sea de verdad pues muchísimas gracias Iván ¿A ti? Eh, te ha sobrado tiempo así que tenemos más tiempo para, para las preguntas mira me hice un esto era como para así, ¿no? Los ¿tal? extras, ¿no? El bonus track. Claro, ya apuntaba cosas de las que me gustaría hablar, ¿no? de luego hablar interacción, baja, costo de adquisición, pero bueno, eso ya… Vale, te, te pregunto sobre algo sí. que no has puesto ahí. Sí, claro. O sea, claro, por fastidiar, claro. ¿no? Sí, no, no, no, no, no, no fastidiar. ¿eh? Vale. ¿Cómo gestionáis el Customer Success? Es decir, una vez que el cliente ya ha entrado, sí. decías, quiero que entre y que luego pase el mayor tiempo posible conmigo. Sí. Eso es parte también, de alguna forma, de, de las ventas, por decirlo así, al menos el mantenimiento del, del cliente… Sí. Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo gestionáis? No sé, porque no has hablado nada de Es que no lo gestionamos. No lo gestionan o sea, no. se solos. ¿Están tan contentos que siguen? Porque sí. No lo gestionamos, quiero decir, no sé si están contentos o no se dan cuenta de que les pasa un cargo al mes, pero... pero <risa> que puede ser, ¿eh? Que puede ser, no, de hecho lo es, o sea, bueno, os podría contar cosas de así. O sea, hay un cliente, no lo digo porque lo conocéis, Me ha estado más de tres años pagándonos, habiéndolo quitado hace mogollón de tiempo. Yo decía, pues yo no voy a decir nada tampoco, pero es verdad. Pero por no hacerle sentir mal, seguro. ¿Eh? No, pues claro. Bueno, el caso es que, no, nosotros no tratamos eso. A ver, si hay un punto aquí que, por ejemplo, nosotros, eh, no es todo bonito. Nosotros, hay un error que hemos cometido muy importante. Como desde el principio nos fue muy bien, pues nos relajamos todos. Bueno, digo todos, digo los comerciales, los programadores, hay programadores y comerciales. Y nos relajamos todos. Entonces, el, eh, no tenemos competencias, que era todo como muy idílico. ¿Qué ocurre? Que a nivel tecnológico, frenamos. Dijimos, bueno, estos de los clientes están contentos y tal, y estos de fuera, sobre todo, empezaron a hacer cosas nuevas. Entonces, ahí sí que hay un punto de mantenimiento de clientes, sobre todo del grande, que digamos que te exige más que el pequeño. Entonces, es como que aunque te vaya bien, no creas que tu producto ya está. O sea, es como si el producto nunca va a acabar de estar. ¿no? Y nosotros ese error lo cometimos. Lo cometimos, es verdad que lo solucionamos prácticamente en cuatro meses, o sea, fue una cosa, pues, cogimos y fusilamos, ¿no? O sea que, claro, yo no se habían fusilado antes otras cosas, pues yo cogí y dije, mira, a ver qué tienen estos, pues cuánto tardamos en hacer esto otro, en hacer lo mismo, o sea, lo mismo. Y ya está. Y, y a partir de ahí, eh, o sea, ninguno de, ni mi socio ni yo somos grandes genios. ¿Cómo se te ocurrió la idea? No me acuerdo, yo no tengo ni puta idea cómo se ocurrió a Salió y ya está. Pero, un, pero una cosa bonita de Doofinder, por ejemplo, es que Doofinder lo han hecho más los clientes que nosotros. Quizá por desconocimiento nuestro del sector de e-commerce, eh, DoFinder ha evolucionado a medida que los clientes, como nos han ido pidiendo cosas, o diciendo cosas, y eso, por ejemplo, que parece algo que dice todo el mundo, claro, es que tiene que se lee ¿no? en los libros y los, los gurús te lo dicen, en el fondo, es difícil hacerlo, quiero decir, porque te rompe los esquemas y tienes que tener como mucha humildad, casi, no por, por, para hacerlo, ¿no? Pero si lo haces, pues parece que funciona, al menos en nuestro caso. A ver, que hay muchos brazos levantados. Voy empezando de aquí abajo arriba. ¿Qué equipo teníais y cuánto tiempo os llevo a empezar a vender? ¿Qué equipo teníais? ¿Qué equipo teníais? ¿De ventas? De, de gente. ¿De, de, de desarrollo En general, pues mira, empezamos dos dos programadores, una persona más plan de administración y tal, para bueno, y yo. Y yo vendía solo. Y eh, cuando empezamos, a, o sea, yo empecé a vender yo. Todo el 2012 vendí yo solo que fue de hecho en septiembre que fue cuando nos pusimos a buscar dinero y tal que de hecho no lo conseguimos por mi culpa ¿no? pero sí es pues que porque el mundo de la financiación yo no sé si está aquí la persona que habló antes de la financiación pero coño yo fui con un plan un business plan que sí. estás aquí pues yo fui con un business plan y tal que me ocurre dentro de mi límite no pero me lo ocurre un huevo y de hecho mola porque ahora lo veo es que lo cogí el otro día y, y me di cuenta de los datos y dije... Y, y va mejor que con el dinero. Y, y, y entonces eh, yo fui a, un, a unos inversores... Y yo dije, pues mira, vamos a vender... O sea, mil, mil, mil, mil, tal... Entonces mi sueldo y el de mi socio eran... Pues creo que eran 3.000 euros al mes. Que no que está mal, ¿no? Pues el tío cogí y me dice... No, no, esto es imposible. Si tú eres el dueño y el tal y el cual... Porque mínimo 60.000. Y yo le decía... Vamos a ver... <risa> si no tiene dinero la empresa... ¿Cómo voy a ganar 60.000? Bueno, a, yo, a, mí, a mí había cosas que de ese mundo que no me molaban mucho. Este era uno de máster, de MBA y tal, ¿no? Y yo no, yo soy un tío de, de parla. Entonces, él, el, el, es verdad. El, el, entonces, el, el, a mí no me cuadraba y yo no me acuerdo cuando se hicieron una oferta, tal, fuimos a hablar con gente, lo aceptamos, no lo aceptamos, eh, lo aceptamos. Y cuando tal, dicen no, y entonces dijo el tío, no, porque tú... <ríe> dijo el computador, dice, no, no invertimos. Y además eligieron a mis socios, que es muy... Tío, pero dijo que, que no invertían por mí, que no se fijan de mí. Por eso el gesto que he hecho antes de cuando, cuando me cruzo con ellos. Pero empezamos nosotros, vendí yo, vendí yo y a partir de ahí hemos contratado a gente que vende más que yo. En, o sea, lo cual está bien. O sea, que, y bueno, y hemos, ahora mismo comerciales somos 11 y, y en diferentes países, ¿no? En España eran dos, ahora ya es solo uno porque el mercado tal. Y, y vendemos Inglaterra y Inglaterra, Italia, Alemania, Francia y España de manera proactiva, por decirlo así. Luego tenemos clientes de todo el mundo. Claro, de Estados Unidos tenemos clientes, que eso sí que son muy online, eso sí que nos viene online. Bueno, pero es que no sé, o sea, ¿cuánto tiempo? Aquí está. Yo decir, empezamos. Mira, esto es de septiembre de 2012. Y yo te digo hecho que el primer cliente mío es de diciembre de 2011. Pues claro, se ve el cambio, ¿no? No sé, cuando empezamos a vender? Es que Zapata o sea, Unidad, cada comercial vende 10, consigue 10 clientes al mes, más o menos. Pues nada, si metes uno, si metes tres, pues son 30, y si metes cuatro son 40, ¿no? Entonces sí que el gran cambio lo dimos, en, como te decía, en, en, en septiembre de 2014, que ahí duplicamos el departamento comercial, entonces pasamos a vender el doble. ¿sabes? Eh, dos años, ¿no? Por decirte algo. Si lo hubiera hecho, hubiera tenido el dinero, a lo mejor lo habría conseguido antes. Es la única diferencia en el fondo. Sí, bueno. Hola, Iván. Yo te quería preguntar dos eh, cosas muy rápidas. Primero, eh, que si puedes entrar pues un eh, más en cuanto tú le decías eh, a eh, tu socio sí. que lo del software eh, está muy bien pero que no es lo único. Sí. Que también hay que saber vender y que tienes que saber vender tu eh, producto. Y luego que eh, me ha hecho gracia ver que no eh, usáis mail ni... Linkedin, que no has claro. puesto nada, que hoy en día Linkedin yo creo que es una forma bastante útil de poder vender. Claro, claro, sí, porque yo digo eh, que nosotros no o sea, hacemos, yo siempre, yo hago lo que sé hacer y lo que no sé hacer bueno, intento no hacerlo, el mail sí lo usamos bueno, lo usábamos es que nos han echado de varias ya, o sea nosotros éramos spam, básicamente entonces nos han echado de varias y una se quedó con la pasta además ah, eh, Compile Monitor, cuidado si vais a hacer spam, lo pueden echar y quedarse con el dinero eh, sí que lo hemos usado, funciona nos ha funcionado de puta madre ¿eh? cuando lo hemos hecho. O sea, teníamos ratios, yo sé que son altos, ¿no? Pero son en, de apertura un 25, de clics un 35, o sea, eran muy altos, yo no sé por qué. Y luego conseguíamos clientes. Ahora lo hacemos, pero ya no todos los meses, ¿no? Pues si nos van a echar de... O sea, yo tengo medido cuántas plataformas hay de email, entonces, como me van a acabar echando, pues tengo que eso, en 10 años, tengo que pasar por todas. Entonces, un par de veces al año hacemos envíos muy masivos, ¿no?, de... De, claro. y ya está bueno ahora utilizo una herramienta que me, lo, que me dice cuando un mail es válido y tal intento que a tener menos tasa de, de esta y luego eh, un poco que sigo buscando un poco qué le decías a eh, tu socio sí. para hacerle ver que no todo es software sino que también hay otra parte que es el offline y es el mundo de la venta <risa> de verdad que está aquí está aquí, está aquí Enrique Así. Eh, bueno digamos que nos respetamos mucho profesionalmente que es verdad, no entramos en, en, en la área del otro, no entramos, nos dejamos hacer, ¿no? Eh, pues yo creo que le ha costado a él entenderlo, como a mí me cuestan muchas cosas de la parte de programación, ¿eh? Eh, pero mira, al final es, eh, o sea, nosotros eh, profesionalmente somos un matrimonio, y chico, yo sé hacer esto, o sea, quiero decir, pues si no te gusta, pues es tu problema, igual que al revés, ¿no? Pero ahí no es tanto un tema de, para mí es más un tema de respetarse en el trabajo, que claro, cuando va bien es muy fácil respetarse, ¿eh? o sea, que tampoco es que seamos eh, de hostal, pero, pero sí que es verdad que, bueno, no sé es que eso te lo podría contestar yo creo más más Enrique, pero vamos, nos, en un momento dado nos dimos cuenta que el online, pues no era lo que pensábamos que podía ser, que, que con offline nos bastaba, simplemente eso, ¿no? Y, y el otro, pues dejar hacer, ¿no? Dejar que el otro se equivoque y tal. Eh, ¿Tenéis Product Manager? Por lo que entiendo, no hay un una persona haciendo de product management y el product, si lo hacéis, ¿cómo, cómo os ponéis de acuerdo sobre los cambios en el producto para. ¿Qué es product management para ti? No, lo digo porque, ¿qué es product management? Fundamentalmente, eh, tres componentes: sí. definición del desarrollo funcional sí. y relación con los clientes sí. y entender qué funciones hay que añadir y qué no, y sobre todo, cuáles no. Sí. Eh, toda la parte de inclusión. ...dentro del producto de herramientas para facilitar marketing y venta, sí. puesto que estáis vendiendo en directo es más fácil si la herramienta se deja, sí. y todo lo que es métrica y control y consola de administración del producto, es un poco lo que es desde un punto de vista de, de diseño, gestión, a ver, qué funciones se usan, cuáles no. Si tenemos una persona dedicada a eso, eh, no, no ahora, ahora hay una persona que hace un poco de soporte y, y, de, y de digamos como ya hay mucho comercial... Mucho programador que hace un poco de, de intermediario, ¿no? En ambas partes. Quizás sea lo más aproximado a lo que dices. Pero antes te lo decía, si los alemanes tienen pasta o pagar un producto de estos, ¿no? Eh, pues coño, que lo paguen ellos y ya voy yo a ver lo que hacen, ¿no? En ese sentido no me voy a preocupar. Y luego, también porque esto de las métricas son importantes, pero no hay que perder la cabeza, quiero decir. O sea, es como... Joder, y si... Y si por ejemplo, los precios, yo me acuerdo, el precio más barato nuestro eran 9 euros ahora es 29 pues no se nota nada en ventas y ganamos más pasta pues no se hizo como las métricas de lo que ocurría tal y cual, simplemente se siguen vendiendo a los pequeñajos por 29 Sí, pues tiras para adelante, ¿no? o sea, no es tanto, o sea, en el B2B no hablamos de tener 100.000 clientes o un millón de clientes como en el B2C probablemente y las métricas son tan tan importantes en el B2B es mucho de, de intuición, de ver que funciona, ¿no? De ver que no funciona, de empatía. No lo sé, ¿eh? Incluso para desarrollar cosas nuevas. O sea, al final, somos todos clientes, ¿no? Podríamos ser clientes de nosotros mismos. Me lo ¿no? pones muy difícil porque vendo sistemas de métricas en modo B2B. Ah, sí. <risa> Con lo cual, no no no, justamente no, no. Me lo no, no, poniendo no, muy complicado. Pero, pero no, pero bueno. hombre, pero son muy importantes, en realidad. <risa> <risa> ahí, muy bueno. O sea... Dios. <risa> No, no, habla con Enrique. Enrique te lo compra fijo. Y como lo respetamos... Pues, ahí... <risa> sé. Nada, so solo decirte que somos de Acumba Mail y que estaremos vigilando tu spam. No sé si has pasado No, no, nosotros. sí, ya, ya, yo, ya he pasado. Ya, ¿Ya has pasado. Ya y, te compré? Hemos, y, y, y te hemos, y te hemos, y te hemos, te hemos echado más por culo, ¿no? No, no me habéis echado, me he ido yo porque, para ah. que no tuviera ningún problema. Bueno, sí, sí, bueno, mejor, pasado, mejor. Ya pasado, Gracias. <risa> ya he pasado, ya he pasado. ¿Había alguna más para...? Bueno, voy a tirar lejos. Hola, buenas. Hola. Eh, yo te quería preguntar, eh, a la hora de montar un equipo de ventas, para, ¿te ha ayudado mucho el ser tu vendedor? Sí, Entiendo sí, que sí. 100%. Pero sí. Es, es tanto como cuando quieres montar un equipo de programadores que si no sabes programar te la pueden, te la pueden colar fácilmente. Sí, sí, sí, sí, sí. Si no, o sea, sí, para montar un equipo... Sí, sí, sí, sí. Eso yo creo que es fundamental, ¿eh? Pero no, no, no, no porque yo a la hora de, de bueno, aquí, bueno. O sea, en, en Do Finder, si tú quieres trabajar en DoFinder, solo tienes que hacer una cosa, en mi área, es ir el primero a la entrevista. Punto. O sea, no, o sea, yo no. Quiero decir, una persona tiene una entrevista y es muy fácil que te engañe. No que te engañe, sino joder, es que el movimiento se muestra andando. A lo mejor en programación puedes hacer un examen. Enrique, yo sé que ahora hace pruebas, exámenes y tal. Yo no puedo hacer un examen. Entonces yo viene a alguien si le veo que es simpático y tal, eh, y es francés pues eh, que entre y que se ponga a trabajar, no tanto en la selección de personal, más en el día a día del, del comercial, por ejemplo. Un comercial, antes lo ha dicho alguien, eh, creo que era, y, y yo he hecho así un poco, y es que decía que los comerciales también hacían cosas de marketing y tal y cual, no sé qué, para mí es el mayor error que puedes cometer con un comercial, ¿por qué? Por el comercial, cuando, como le dejes hacer otra cosa que no sea llamar, lo va a hacer, porque es incómodo llamar, es un coñazo. Entonces, el comercial, su labor es solo llamar. El comercial solo te va a buscar excusas. Lo de la base de datos, la hemos trabajado mucho porque es una excusa típica del comercial. Entonces, como que no pueda poner excusas para hacer su trabajo y conseguir unos resultados. Entonces, eso sí que me ha ayudado mi, mi experiencia como, como comercial. O sea, en eso sí que 100%, de verdad. De hecho, hablaba antes con, con Corti y yo ahora con Frankie y le decía, para mí todas las empresas SaaS, tipo la, tipo la mía, de, al menos de B2B, deberían de tener un socio que fuera comercial, a ser posible honrado, ¿no? O sea, digo que no sea un tío. Claro, porque luego el problema es que lo tienes dentro, si además, si luego es un morro, ¿no? Pero para mí es fundamental, porque ese, si ha sido comercial y sabe el tema comercial, es como. No dejas que el otro te, te, te engañe, por decirlo así, que, no, que no, es, no es mal, es que es así, es que es normal. Yo he trabajado en multinacionales y yo siempre lo decía, que yo trabajaba dos horas al día. ¿Por qué he trabajado dos horas al día? Porque en dos horas al día conseguía el objetivo que me pedían. Y luego, además, no había meritocracia, es decir, luego al final era una empresa muy grande, que daba igual vender más, vender menos, tal y cual. Por lo tanto, pues yo, por ejemplo, en DoFinder, eh, eh, yo siempre se lo digo, si tú consigues tu objetivo, te vas a casa, a mí me da igual, tío. ¿Por qué? Porque yo lo hacía y yo sé que estás más contento porque, si yo, por ejemplo, el programador yo sé que es de otra manera, en el sentido de, si tú consigues dos y tienes cuatro horas, pues consigo otros dos, no, no, si es que si no se va a quemar y se va a ir, y joder, queremos que estén contentos la, la gente trabajando, ¿no? Ahí sí que me ha ayudado 100% ¿eh? de verdad, 100% por sí, sí. vale, muchas gracias. Luego vuelvo a por ti, para aprobar a, a, a por el micrófono, vamos, a por ti. Eh, muchísimas gracias, a ti. Iván. Vamos a, a pasar a la última sesión de, de la mañana.